Hola chicos, ¿qué tal? Hoy empezamos el estudio del tejido muscular. Bueno, que sepáis que en las siguientes sesiones nos vamos a centrar sobre todo en el estudio del tejido muscular esquelético, ¿vale? Y que dentro del tejido muscular, pues también vamos a poder encontrar tejido muscular cardíaco y tejido muscular liso. Pero bueno, esto lo veremos al final de esta serie de vídeos y bueno, muy brevemente, simplemente que sepáis qué diferencias histológicas nos vamos a poder encontrar entre estos distintos tipos de músculos. Recapitulando entonces, el tejido muscular eh, va a pertenecer a un, uno de los cuatro tipos principales de tejido que podemos encontrar en el cuerpo. ¿Os acordáis de cuáles eran? El primero que hayamos visto era el tejido epitelial, ¿vale? Segundo, tejido conectivo. Y este sí que nos dio la lata, nos costó estudiarlo. Tercero, tejido muscular, que es el que estamos viendo ahora. Y por último tenemos el tejido nervioso, que ese lo vamos a ver, bueno, lo vamos a posponer y lo veremos eh, cuando en el siguiente trimestre, cuando estudiemos sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues... La pregunta que me surge ahora es definir eh, o preguntarme qué es el tejido muscular, ¿vale? Y bueno, pues, eh, tejido muscular puedo decir que es un tejido especializado que va a presentar una función principal. ¿Cuál creéis que puede ser? La contractibilidad, o sea, la capacidad de contraerse. ¿Y quién va a realizar esta función? Bueno, pues, se trata de una célula, la cual vamos a llamar miocito o eh, fibra muscular. ¿Qué le pasa al miocito? Bueno, pues el miocito se contrae y lo que hace cuando hablamos de contraer, se acorta, ¿vale? El eje longitudinal más largo son fibras, eh, bueno, pues son fibras bastante alargadas, ¿vale? Y lo que hace es el eje longitudinal más largo de esa célula, se al contraerse, se acorta, ¿vale? Y se produce la contra y bueno, pues, se, se produce la contracción. ¿Qué funciones vamos a poder asociar al tejido muscular y debido a esta contratividad? Pues, la primera función que podemos asociar va a ser la de los movimientos corporales. Os lo voy a escribir aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo lo que es el músculo como órgano, lo voy a tener insertado en los huesos. Entonces, eh, fijaros, ¿qué va a pasar? Que si yo quiero mover, hacer una flexión del codo, ¿vale? Delante, ¿Qué va a pasar? Pues contraigo el bíceps. ¿Vale? Al contrario, ya tengo flexión. Si lo que quiero es realizar una extensión, lo que hago es contraer mi tríceps, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que va a hacer eh, uno de las, una de las funciones asociadas a esta contratibilidad, ¿de acuerdo? Son los movimientos corporales. Otra de las funciones, bueno, pues será el almacén, ¿vale? Y también movilización de sustancias. dentro del cuerpo. Eh, la musculatura lisa, por ejemplo, ¿vale? va a formar eh, lo que se denominan eh, bandas anulares. ¿Dónde poder, Bueno, estas bandas anulares eh, las conocemos normalmente con el nombre de esfínteres. ¿Dónde las vamos a poder encontrar? Bueno, pues eh, un ejemplo pues del esfínter del píloro, a nivel del, del estómago. ¿Qué va a pasar? Pues la contracción de ese esfínter va a impedir que los alimentos ¿vale? pasen... Al que, bueno, los alimentos que están en el estómago pasen al, al intestino delgado. Otra, otro ejemplo, bueno, pues puede ser el tejido, el tejido muscular cardíaco, ¿vale? La contracción de ese, del tejido muscular cardíaco lo que va a realizar será la movilización de sangre a lo largo de todo el organismo, ¿vale? Y la tercera función que podemos eh, asociar a la contractividad se trata de la generación de calor. ¿Vale? ¿Cómo llamamos a esto? Bueno, pues se le llama termogénesis. Entonces, bueno, pues... Eh, lo característico es que... Eh, la termogénesis eh, se va a producir a través de contracciones involuntarias, ¿de acuerdo? lo que vamos a llamar temblores. Si nosotros nos vamos al chasamil, a darnos un baño en San no, en el Bao, el agua la tenemos a 14 grados, cuando salgamos estaremos tiritando, estaremos temblando del frío que se nos ha puesto en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra bajada de temperatura corporal debida a las aguas gélidas que tenemos en el Atlántico. Como resultado, pues lo que nos va a hacer es que empecemos a, eh, a tener contracciones involuntarias de toda la musculatura esquelética del cuerpo, ¿vale? ¿Para qué? Para aún generar calor y así aumentar nuestra temperatura corporal y no sufrir una hipotermia. Pues nada más. Comenzamos entonces ya con el siguiente vídeo en el cual vamos a estudiar el tejido muscular esquelético. Nos vemos, chicos.